La mejor serie que probablemente no estás viendo regresa con una nueva temporada. For All Mankind, la magnífica serie de Apple TV Plus que transcurre en una realidad alterna en la cual los soviéticos llegaron primero a la luna, desencadenando una interminable guerra espacial, regresa hoy, 10 de junio, con su tercera temporada. La nueva temporada da un gran salto en el tiempo hasta principios de los años 90 y nos encontramos con tres grupos distintos luchando por ser los primeros en llegar a Marte, NASA, los soviéticos y una compañía privada llamada Helios. Ya vi 8 de los 10 episodios de esta temporada y puedo decirles que la serie mantiene su nivel. Tiene ciencias ficción, drama, intriga, política, un thriller de espionaje y mucha acción. Y a pesar de que hay un par de tramas y unos personajes que no soporto cuando estamos en el espacio, la serie es muy buena. From Mankind es capaz de producir secuencias de acción que le compiten a cualquier película taquillera de Hollywood. La fotografía en el espacio es simplemente hermosa y la acción es tan buena que por momentos me dejó sin aliento. A esta temporada sin haber visto el final le doy 4 estrellas de 5.